Hola, hola, buenas a todos, aquí somos comentando Unidas La Taberna. Y hoy estamos con otro domingo de Blood Bowl, vamos a jugar nuestra primera fase de eh, la Copa Blood Bowl Recordamos que ya vimos en el, último, en el último capítulo, bueno, el domingo pasado Cómo era la estructura, van a ser partidos de ida y vuelta, bueno, ida y vuelta Al mejor de tres en cada ronda, es decir, si ganamos dos ...partidos contra el mismo equipo... ...pasamos a la siguiente ronda... ...entonces son todos los partidos así... ...hasta llegar a la final... ...que es partido único... ...vamos a tener que pasar... ...cuartos... ...ah no... ...octavos, cuartos... ...semis... ...hasta llegar a la final... ...o sea... ...nos, nos esperan por lo menos... ...por lo menos seis enfrentamientos... ...así que nada... ...en esta primera ronda de, de octavos... ...nos tocó contra un equipo de Los Lagarto. ...que no hemos jugado... ...nunca... ...contra... ...contra un equipo de los lagarto ...así que nada... Vamos a ver qué tal Y con esto nos vamos directamente al barro Helmut Uff Helmut oh, Ah, vale, el, el Goblin de la Sierra Ok, vale, vale, tienen el Goblin de la Sierra y una chica Botweiser bueno. Yo creo Va a ser un equipo Va a ser un equipo complicado, muy escurridizo eso vamos a tener que tenerlo en cuenta. Los saurios suelen tener mucha potencia Y, y con eso Abren el campo para que los Eslizones pasen, se cuelen Entre medias, no sé va, va a ser un partido Que vamos a tener que trabajar, muy importante Muy importante en este primer partido Sacarles Bajas al equipo rival, o sea Todas las bajas que les podamos sacar nos va a beneficiar en la vuelta Eso va a ser maravilloso Entiendo que hayan apostado por el Goblin de la Sierra Para tratar de lesionarme a alguien Ya que nosotros tenemos mucha armadura Entonces, vale, nosotros vamos a empezar en defensa Como siempre nos gusta Empezamos atrás, vamos a tratar de adaptarnos Nosotros Vale, ¿a quién tenemos en el banquillo? Dos de experiencia Y 27 de experiencia ¿Cómo me dejas este hombre en el banquillo? Golpe mortífero Vale, vamos a cambiarlo por este. Vale, perfecto. Aquí es donde vamos a tener que tener cuidado con el Croxigor. Miedo me da, pero bueno, vamos a ello. Uf, muy abiertos, ¿no? Espero que rebote y no le caiga directamente. Uh, está lloviendo y se hace el balón, Resbale y sea más difícil de controlar. Se aplica modificar de menos uno a las tiradas de recepción, interpretación y recogida. Puf. Oh, vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Salen ellos, a ver qué plantean Creo que es de los primeros partidos que teníamos así con lluvia, eh O sea, pinta muy feo esto A ver, vale, bueno, movimientos en torno al balón Ya parece que están decidiendo este lado Buf, la ganan aquí, se juegan, a lo mejor tienen furia o algo así, no Ah, vale, los saurios no tienen habilidad Tienen simplemente cuatro de fuerza Pero no, no empiezan con habilidades Vale Vale Vale Perfecto Ya han tirado una segunda tirada Bueno, tienen seis, ¿sabes? Agárrate Bueno, bien, bien, bien, bien Y tenemos defender Perfecto, me gusta Venga, una de cal y otra de arena Toco todo Aguantamos, bien, bien aguantado Venga, a ver esta segunda Vale Vale Venga, se aguanta, se aguanta Resistimos Me cago en... ¿Qué ha pasado? Oh... Vale, ok, lo vamos a tener lesionado Para el próximo encuentro Vale, empezamos feo Ahora, la idea es, placamos aquí, a un dado, no tenemos jugadas más rentables, a un dado, aquí, esto qué tal, a dos dados, venga, vale, me gusta, vale, bueno, está bien, vale, aquí vamos a levantarnos sí. Y... aquí vamos a aplacar a Gaia, 83%, bravo, Bravo, me gusta Nos gusta, se celebra Venga Vamos a tener que repartir Muchas topas para seguir adelante Vale Qué lástima Vale, ok Lo vamos a tirar para afuera y nos vamos a quedar Así nos liberamos del De la posible acción que hubiéramos Recibido y con esto, venga. Es que buscar aquí un placaje así... No me gusta la idea. Vale, vamos a avanzar aquí, vamos a apoyar esto. Y vamos a favorecer este placaje. Vale, dos dados, maravilloso. Perfecto. Nos gusta. Uh, mantenerse firme. Bien, lesionado. Uno por otro, uno por otro. Bien, bien, bien, bien. Es una lástima porque esto es un jugador eh, estrella que ellos han contratado. Porque, bueno, porque patata no, pero. Vale, perfecto. Y tenemos a gallas Esto nos va a venir muy bien. Vale, la omitimos. Al menos es un dado. Empujamos. Vale, aquí para evitar un placaje y nos quedamos. Y además vamos a ver si podemos recuperar posición. Perfecto, vale. Ok. Vale. Y así nos vamos a quedar. Finalizamos turno y para adelante. A ver qué tenemos. Vale, o sea, fijaros el movimiento que tiene un eslizón, ¿eh? O sea, se mueven muchísimo. Nosotros tenemos que ser capaces de vararlo, pero bien. Tener una línea lo suficientemente grande como para que ellos no sean capaces de penetrar. Tener los enanos bien dispuestos para que podamos bascular de un lado a otro. Y, y tienen, el problema que tienen ellos, o sea que tienen ellos, no, la ventaja que tienen es que tienen muchos eslizones de reserva. Son fácilmente lesionables, pero... Vale... Habrá que hacerte el corredor. Vale. Ok. Vale, han gastado el blitz. No les ha servido para nada. Perfecto, me gusta. Vale. Vale, ok, jugamos nosotros. ¿Cómo vamos a jugar? Aquí seguro, a dos dados. Perfecto. Nosotros tenemos bloqueo. No. Es que son plaquejes muy peligrosos Vale, vamos a corregir con este corredor Aquí en la zona centro Que tengamos un poquito de espacio para luego poder volver Y es que lo que tenemos que ver es Si podemos, somos capaces de ganar espacio Aquí A ver, Aquí estos agallas Con este hombre no tenemos agallas Vale, vamos a tirar aquí de agallas Perfecto Vale, este placaje entre comillas debería ser mejor para nosotros. Vale, yo tengo bloqueo y él también. Esto pues malo. Esto es malo. Vale, ahondado. Vale, perfecto, venga. Vale, vale, vamos a decir que sí, avanzamos. Bien, yeah, venga. Así podemos apoyar ahora en este placaje de aquí. A un dado solo Vale Vale, me gusta Vale, este vamos a seguir Y vamos a apoyar Bien Bien, bien, bien, bien Un saurio lesionado, perfecto Bueno, sin efecto, nos lo quitamos de medio Por lo menos y eso es ya un avance para nosotros Aquí vamos a poder No, Esto va a estar muy, muy feo Vamos a tener agallas aquí el blitzer este lo necesitamos para corregir Vale, pues vamos a irnos hasta aquí Aquí en el centro Ahora mismo tenemos Mucho, mucho, mucho agujero Y esto está feo para nosotros No me gusta nada Un 67% para este regate Queremos Bien, bravo Oh Venga Ok, lo separamos, mantenemos la posición Y listo Bien Vale, ahora A ver si queremos hacer alguna atracción A ver si nos sale rentable Hombre, podemos tirar de agallas Vale, vamos a probar A tirar de agallas, bien Vale, ok Aquí, y nosotros nos quedamos en el sitio Vale, esto mejora mucho La cosa, aquí, ¿qué tal no, nah, si no tenemos agallas, nada Vale, ok, pues nos, nos vamos a quedar así Perfecto, y esperamos a ver la acción del rival A ver qué... Qué ofrece, qué propone Vale ¿Te vas a quedar ahí quieto? Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Pues estamos perfectamente, o sea Con estos cinco hombres aquí ya estamos proponiendo muchísimo Un cierre O sea, es, es un buen cierre en este lado Tiene el balón aquí Nosotros tenemos estos dos aquí de vaca Por si hiciera falta Para recuperar luego el terreno ¿Qué más? Vale. Aquí. Bueno, es un defensa. Podemos recuperar el terreno, está bien. Vale, está tratando... Bueno, ha montado una especie de caja. Falta aquí esta posición. A lo mejor aquí liberando consigue. Buah, es que que el, que el Croxigor tenga defensa está muy bien, ¿eh? Es un, tipo, es un tipo grande Puedes construir a partir de él No sé, está muy bien, me gusta mucho Vale Este tiene agallas, a lo mejor no se cuenta Tenerlo liberado, vale, eh, nos levantamos aquí Eso seguro Vale, ¿qué más? Ah, un dado, venga, dale Bien, bravo Y seguimos, sí, sí Uy, venga ese golpe mortífero, hombre Vale, vamos a pegar aquí oh, tres dados, claro, claro Vale, muy bien Aquí, y avanzamos No Es que no quiero pegar con el corredor aquí Vale, vamos a pegar con el blitzer Y lo vamos a movilizar ¿Él tiene bloqueo? No Vale, pues lo tumbamos Bien, lesionado Bravo, bravo, bravo Un, Uno para afuera, se infecta a largo plazo mm. Es que tenemos que conseguir lesionar Para el próximo encuentro O sea, eso para nosotros sería lo mejor Literalmente maravilloso Vale, aquí nosotros deberíamos tener ventaja Dos dados, si este placaje falla El siguiente está feo Muy bien Vale, aquí Ah, bo, venga Que suelte el balón, a ver dónde cae Vale, y tenemos espacio Ah, no, no. Aquí salimos de la zona. No nos sale a cuenta. Vale, vamos a acercar a nuestro corredor aquí de apoyo en esta zona. Vamos a meter al Blitz también en esta zona aquí para cerrar el centro. Sí, creo yo, ¿eh? Por tener siempre a alguien detrás, que eso no, no nos va a impedir jugar o participar o... Vale, vamos a tumbar el Croxigor, sí Vamos, ay, ay, ay Vamos a darle duro Bien, venga, aturdido, me gusta Además, vamos a tratar de recoger el balón Que si lo perdemos, no pasa nada eh, ¿Cuánto movimiento va a tener este? Que va. Vale, pues nada, vamos a asesorarnos a cogerlo Y a hacer unas cuantas yardas Y ya está oh. Bien. Vale, ok. Ahí estamos bien. En la fin y el cabo se tiene que jugar las esquivas. Finalizamos turno. Vale. O sea, tenía entre comillas claro que él se iba a conseguir zapar. Bien, vale. Según una tirada te la vas a jugar. Sí, porque si no es un turnover. Mm, lástima. Lástima, lástima. Placa y me empuja, vale, aquí No, ahí, ¿por qué? Vale Uh, prefiero bloquearme a, a desplazarme, eh Vale Vale, ok, me acompaña aquí, Claro, aquí nosotros vamos a tener problemas Uh, vale, bien Oh, venga ya Vale, aguantamos Bravo Vale, vale, vale, vale Nos toca turno 4, perfecto ¿Cómo lo vamos a hacer? Levantarse, sí Llega Se tiene que jugarla por ellos Y tú también, y tú también Oh, vale, a ver, vamos a aplacar esto Que es seguro, seguro Vale Y me quedo Cero provecho, eh Cero provecho ahí en esa situación Vale, avanzamos nosotros desde atrás Vamos a acompañar aquí al balón por lo menos O a intentarlo Me jola por ellos Sí, sí, tiramos segunda tirada Si hace falta Vale, perfecto. Yo tengo bloqueo y el no, maravilloso. Lo tumbamos. Vale, y está aturdido. Corren muchísimo los deslizones. Pero muchísimo es muchísimo. Levantarse, vale. Aquí nos levantamos. Eh, eh. Bueno, vale, aquí no es mal apoyo. Aquí dime que tengo tres dados. En serio. Claro, aquí me salen rojos. Vale, pues nada, vamos a tirar otra aquí. A ver si sale bien. Uh. Vale. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Estamos cerca de tirarlo. Me gusta. Bueno, igual, claro Venga, un dadito Vale, muy bien Y nos quedamos Venga, vale, pues nada Vamos a salir al touchdown Quería aguantar, por aguantar con la Con la máquina, más tiempo Vale, vamos a tirar aquí a Gallas Vale, bueno, no pasa nada se perdió el turno, hemos rechazado el touchdown, pero porque yo quiero... O sea, ahora mismo estamos en superioridad, estamos bien, este está aturdido, tenemos apoyo aquí para poder hacer un placaje. Y los, placaje, y los placajes que teníamos ahora mismo los estamos aguantando bien, o sea, lo estamos jugando. Estamos nosotros con ventaja haciendo los placajes, vamos a aguantar ¡Hola! ¿Qué dices? Esto no lo había pronosticado yo. Bueno, encima, encima, encima, encima le sale bien, ¿sabes? Mierda, lesionado ¿Qué le ha pasado? Sin efecto a largo plazo, contusión Vale, omitimos ¿Y recoge el balón? Vale, ok, se queda ahí plantada Vale Uf. Recemos por recogerla y poder marcar, eh Vale Mantente firme. Está bien, aturdido. Mierda. La única opción que teníamos para llegar hasta aquí: Aturdida. Vale, ok. Aquí, ¿qué tal? Vale, vamos a probar. Maravilloso. Vale, pues nada, un pasito. Y a ver cómo lo sacamos adelante. Esta defensa no llega, ¿no? Ni de milagro. No, y aquí es que estamos muy, muy, muy, muy muy atascados Vale Y estos son dos rojos Estamos fatal 17% de recogida, eh Es un suicidio Vale, vamos a hacer un Blitz inteligente ¿Dónde puede ser un, un buen Blitz? Nos acercamos con el defensa aquí Vale, este está bien Placamos con este defensa aquí entonces Vale Ahondado por lo menos Vale, no es mala idea Lo alejamos de nosotros y nos quedamos Vale, y aquí placamos este Ahondado, vale, bien Yo tengo bloqueo y él también Vale, a ver, sin duda él tiene buenas subidas Sabes La pregunta es: ¿vamos a acercarnos más? No tenemos nadie de backup, hemos perdido mucha gente. Vale, vamos a meter gente aquí para que su recogida de balón sea. sea al menos negativa. Que tenga ya menos posibilidades y si trata de acercarse, por lo menos que se tenga que entrar en zonas de defensa para jugarse esquivas. Eso está bien para nosotros. Se va. Me va a querer placar con este Seguramente Usará el Blitz aquí No No Uh, vale El Sauri arriba O sea, el Sauri y el Croxigor arriba Vale, un buen Blitz aquí en la defensa Buu, vale Se nos ha desmontado Teníamos que haber metido el El Touchdown directamente Y no haber querido jugar más Bueno Lástima porque si encima nos lo han lesionado pucha. Lo hemos perdido para este partido Pero bueno Para el siguiente lo tenemos recuperado, está bien Vale, vale Uf. Vale, está duro Vale ¿Ves? Aquí ya se nos ha girado la tortilla Ya no estamos cómodos, ya no estamos a gustos ya no es lo que queremos Venga, a ver si lo lesionamos ya, por dios ¡Bien! Yeah, ¡Bravo, bravo! Eso es lo que estábamos buscando Eso es lo que estábamos buscando Iría presente, añade uno a todas las tiradas de ya sufridas Perfecto Sin lesiones Lul. Pues ni tan mal el apotecario, amigo Vale uh. Nos jugamos el la por ello no, bueno, vamos a hacer que venga aquí por lo menos al apoyo y nos lo quitamos de encima. Esa opción me gusta más. Vale, más uno en fuerza. Bueno, por lo menos no tiene que echarse a un lado ni cosas de esas. Eh, me la juego ya. Regate, regate. No, y la segunda tirada Ah, vale, venga, profesional Fracaso Oh, fuck Vale Se complica todo un poco, ¿eh? ¡Bien! ¿What? Ah, vale, o sea Cae aquí, no puede coger el balón Y lo desplaza, vale Cambio de posesión, ok ¿Qué más puede pasar en este partido? ¿Qué me tengo que jugar a por ellos en, en. jugadas tan pochas? Vale, vamos a acercarnos aquí. Esto me gusta. Vamos a aplacar aquí. Vale, ok, vamos a dejarlo pegadito al defensa. Y nos quedamos. Vamos a tirar aquí de agallas. Vale, esto es importante. Vale. La primera Vale Y la segunda, perfecto Vale, lo llevamos hacia allá Lesionado No vale, Lástima Ok, ahora nos levantamos y vamos a correr un poquito 50% de recepción Bien, bravo Bravo, ok, ahora nos vamos a levantar aquí, sí Este placaje ¿Qué tal está? Uno la máquina la podemos traer hasta aquí. A mitad del follón. Vale, sí, sí, sí. Es lo que queremos, es lo que queremos. Ay, ay, ay, ay, ay. Pásalos a rodillo, chicos. Vale, uno de fuerza, está bien. No queremos esto. Esto... Bueno, nos, nos vale. Vale, nos levantamos aquí. Aquí tenemos agallas. No. Y esto es estamparse. Vale, ok. Nos lo quedamos, nos lo quedamos. Ha sido buen turno, hemos recuperado bastante. El siguiente, bravo. Y claro, repite para probar y lo volvemos a pillar. Maravilloso, maravilloso. Uy, uh, encima acabó muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Cambio de turno. Cambio de posesión, perfecto. Último turno nuestro. Bien, último turno nuestro Bien, bien, bien, bien Vale, placamos aquí a tres de fuerza, perfecto Vale, maravilloso Y cogemos espacio aquí dentro de la melee Sí, Oh y... My... Poco contundente te he visto yo, chico Vale, tú sí que tienes agallas Perfecto Tir, es un dado nuestro Vale, tiene bloqueo oh. Vale Vale, muy bien Me quedo Bien, yeah. bravo, bravo, bravo, bravo Otra lesión, otra lesión, otra lesión, otra lesión Sin efecto Hay que rascar ahí, eh, tienen que ser lesiones fuertes Que no puedan jugar los siguientes partidos Vale, ahora aquí a dos dados porque no tiene ya apoyo. Perfecto. Y lo plantamos aquí y sí que vamos para adelante. Venga, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Podemos placar aquí. Perfecto. Oh. Estamos jugando un poquito como fuego, ¿eh? Gente... Vale, y nos quedamos Vale, podemos llevar este aquí Vale, y ahora le damos apoyo aquí a nuestro mata trolls perfecto. perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Venga ahí con fuerza, hombre Nada, bueno, aturdido Vale, pues nada, y metemos el touchdown turno 8 Para cerrar la primera parte Va a ser. Va a ser complicado, ¿eh? O sea, tenemos la ida. Veremos la vuelta. Veremos la vuelta. Vale. Fin de la primera parte. Maravilloso. No queda 2-0. Yo tengo dos lesiones. Eso, madre mía, la lluvia que cae, ¿eh? Hola, oh, me ha volvió volver al campo. Vaya. Me había emocionado por un momento vale ah, no. Me da mucho miedo. El. El, el Croxy, ¿eh? Tiempo grave, Bien. Una ligera prisa hace que el balón. se dispersa una casilla extra en.. ¡Oh! ¡Ha parado la lluvia! ¡Ha parado la lluvia! Ha parado la lluvia, parado la lluvia. ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Nos gusta! Se celebra, mi gente. Vale, 83% de agallas Vale, vamos a empezar repartiendo caña aquí en el centro. Vale, sí, nos vamos a cerrar, eh. Nos vamos a ir cerrando poco a poco. A ver, esto lo tenemos que tumbar. Estás aquí, vale vale vale vale, vale, vale vale, perfecto omitir, no pasa nada que no tengamos agallas tenemos dos dados oh, y tiene que mantenerse firme vale, dos dados ¡Buah! ¡Qué duro está, por favor lo podemos tumbar así Dos dados, venga, nos lo jugamos todo, hay que tumbarlo O sea, hemos destinado Cuatro enanos, cinco enanos A tumbar esto y no ha sido posible Miedo me da La envolvente que nos van a hacer Vale, se este recoge Vale, ok, vamos a probar Vamos a cerrarnos, la caja Aquí en el centro Que tengan ellos literalmente libre circulación Sin problema Vale, y a ver cómo, cómo reaccionan ellos. A ver, a ver, a ver, esto cómo queda, ¿eh? A ver, nosotros aquí deberíamos tener bastante ventaja teniendo en cuenta toda, toda, toda, toda la defensa que tenemos. El único problema va a ser empujar. El Crocsigor este es una burrada. O sea, tiene 5 de fuerza, ¿eh? O sea, no tiene 4, tiene 5 de fuerza. Tiene defensa, mantenerse firme. O sea, tiene las habilidades muy bien escogidas. Y nos va a hacer un tapón. Yo espero que lo podamos sacar, ¿eh? Esperemos, a ver. ¿Qué tal funciona? Vale, él se está ubicando bien. Nos está rodeando balón. Eso va a estar feo. Pero bueno, recordamos. 1-0. Vamos con... Uh, atacando casi la caja, ¿eh? Cerrando aquí. Vale, maravilloso. Dios. Vale. ¿Se ha adelantado? Sí. Vale. Vale. Es ok. ¿y, y él avanza. Vale. Ok. Eso nos puede valer bien para orientar nosotros ahora nuestra caja en otra dirección. Lo primero que vamos a hacer es levantarnos. Eso lo tenemos claro, ¿no? Vale. Tú tienes agallas, tú tienes agallas. Vaya hombre, los dos con agallas aquí, en mitad de la caja. Vale, a ver, esto lo podemos sacar bastante fácil. Sí, son dos dados. Eh, ah, vale, digo, no veo yo... Vale, ok, vamos para afuera y vamos a seguir para adelante. Vale, vamos a ir avanzando poquito a poquito. Es eso, vamos a ir dándole espacio a la caja. que Literalmente que tengamos una posición de donde ubicarnos. Oh, mantenerse firme. Vale, 83% de agallas, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nada, nada, nada, nada. Vale. Se nos ha desmontado un poquito la caja. Que este hombre se levante ya, me parece feo. <risa> me parece muy feo. Vale, vamos a avanzar un poquito por lo menos aquí hasta el primer placaje. Oh bueno, espérate, vamos a movilizarnos. No, no quiero ir hacia ese lado. No quiero ir hacia ese lado. Vale, vamos a asumir que vamos a ganar este placaje aquí. Y montaremos en este lado la caja evitando ya un poquito a ese a ese Croxivore. Vale, y seguimos, sí. Bien, vale, lesionado. Me gusta. Sin efecto a largo plazo. bueno, sin efecto a largo plazo, pero me sirve. Vale, ¿dónde nos vamos a ubicar? Aquí. Vale, vamos a tener ese centro cerrado. Perfecto, vamos a meter a este Blitzer aquí. Sí, vale, es buena posición Vamos a meter esta defensa aquí detrás Y aquí por zona centro, vamos No se nos tendría que colar nadie de nadie 83% de agallas, confiamos Muy bien, nos sale, vale Aquí que se nos vaya a ir mucho el matatrolls, A lo mejor lo pagamos caro Vale, perfecto Y desviamos hacia allá Venga, vamos, vale, pequeñín Vale Vale, vale, estamos bien plantados, de momento está bien Hemos cerrado aquí con estos tres Hacia este lado, que al fin y al cabo Vamos a ir llevando la caja como el Croxy Lo hemos podido desviar hacia nuestra banda derecha Vamos a ver si podemos llevar ya Balón y encarar aquí en este hueco que Tenemos menos Saurios, o parece que habría menos presencia De Saurios, este lo tienen un poquito más aislado Este lo tenemos a mano para poder placar Veremos, siempre pueden reubicarse Y intentar frenarnos más para atrás Pero bueno, de momento estamos bien Este lado nuestro es fuerte Bien, veremos Vale Ok Ok Vale Vale, se aguanta Se aguanta Vale, ya Va recuperando el para atrás Píllalo Ah, bueno, escurridizo. Está bien, venga. ¿Qué más queremos? Turno 11. Vale, perfecto. ¿Cómo vamos a jugar este turno 11? Importante. Aquí no tenemos agallas. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Oh, este es el nuestro hombre de agallas. Vale, vamos a levantarlo por lo menos y así hacemos presencia. ¿Cómo nos vamos a querer girar? Vale, vamos a tratar de dejar al Croxigor solo, pero esto no es un buen placaje para empezar el turno este tampoco bueno, no tenemos placajes fáciles para empezar el turno, todo se ha dicho vale vale, como tenemos hombres de sobra, vamos a colocarnos aquí bien, aquí está bien esto es buen placaje, vale vale, y vamos a seguir me gusta, vale ahora vamos a apoyar aquí en este placaje Vale, dado está bien Bueno, está más o menos bien Vale Y Este se tiene que quedar Esto es importante, ¿por qué? Porque ahora vamos a movilizar Nuestro blitzer aquí Nuestro defensa aquí Vale Y avanzamos un poquito Y ahora la cosa es Este aquí con las agallas Vale Muy bien nos gusta, nos gusta. Bien, eso, eso. Vale, abriendo paso. Aquí. Perfecto. Vale, perfecto. Elige el que tú quieras. Vale, aquí. Y lo dejamos aisladito y nos quedamos. Vale. Y ahora reventamos al cróxico. Se va a poder, no lo sabemos... Vale, perfecto. Bueno, lo movemos simplemente y el firme y ya está. Vale, ok, lo hemos intentado. Ha salido bien. Perfecto. Se nos ha abierto un poquito la caja. hemos Bueno, bueno la caja la tenemos formada. Lo que pasa es que hemos abierto un poquito la formación. Tenemos aquí gente caída, los saurios. Bien, bien. Bien, bien, bien. Estamos muy bien. Me gusta. Levantar a este saurio. Uh... Vale, ok. Una amenaza que teníamos aquí en el lateral, intentando colarse. La retira para cerrar aquí en el centro. Uff, me va a pillar a este, ¿eh? Levantar a este saurio y ahora placará con este que tiene placaje fácil. Gastas el blitz aquí sin razón y sin sentido. Bueno, vale. Uh, aturdido. Bueno, por lo menos lo liberarán para los próximos turnos. Vale. Ah. Qué lástima porque era ya la punta, o sea el blizzard este estaba haciendo nuestra punta de lanza de la caja, nos estaba abriendo camino poco a poco A ver qué pasa aquí, Uf. Vale, aguanta campeón, como le diga seguir que sí Mierda, lesionado ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha pasado médico? Sin efecto a largo plazo, vale, nos lo quedamos Nos lo quedamos, sin efecto a largo plazo Vale Me tenía que haber movido Aturdido Uf, situación complicada en la que estamos, ¿eh? Situación complicada en la que estamos. Nos han conseguido meter el Crocsigor aquí. Vale. Siempre podemos forzar un poco la caja en otra dirección. Vale. Vale, muy bien. Tenemos la caja. Eso me gusta. Vamos a seguir. Y nada, vale Bueno, mientras mientras seamos capaces de aguantar el balón Aquí Aquí, sí, vale Mientras seamos capaces de aguantar el balón Los turnos necesarios Como para no darles opción De de touchdown Estamos contentos Vale, vamos a tratar de salir de aquí 33% de regate Vale, prefiero Coger este y cerrar aquí uh, ¿y Si tratamos de hacer el blitz aquí No y vamos a usar el Blitz. ¡Ah! Vale, 33%. Confiamos. No tanto. Sí. Oh, nos teníamos que haber pegado. Es que ahora el problema es que tiene el, el movimiento aquí. Muy fácil, ¿veis? O sea, ya. Comienza a... Ah, bueno, no, porque conseguimos cerrar. Vale, o sea, se tiene que jugar la esquiva, sí o sí. Bueno, ahora si me tumba este, no, claro. Ah, bueno, tiene estos dos saurios que aún se pueden mover, buah. Uf. bueno, suerte hemos tenido que son tres dados, ¿eh? Venga, aguantamos. Bravo. Uf uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, Esto me duele muchísimo, tú. Es que parece el Godzilla, ¿sabes? Un bicharraco enorme de este tamaño, bambando por el campo, uf. Vamos a tener muchos problemas, pero muchos problemas. Vale, ok. Esto está claro. Dos dados, muy bien. Vale, perfecto. Y nos quedamos, vale. ¿Nada? No, nada. Lástima. Bueno, atur aturdido, aturdido. Es un avance. Vale, nos movemos lo que haga falta. Ma no quiero correr más. Con lo que se mueve el Croxigor. Me pilla hasta el corredor. Vale, ok. Vamos a venir aquí a cerrar un poco. Vamos a recuperar gente. Este, este hombre, no sé cuánto tipo lleva aquí. Pero vamos a recuperarlo. Vale, vamos a levantar aquí a este hombre. Nos jugamos el blitz aquí. Perfecto. Vale, me parece buena opción. para desperdiciarlo. Lo gastamos por lo menos aquí. Y tratamos de sacar un poquito de petróleo. Vale, pues nos quedamos. Eso es un Vale, ok. Finalizar turno. Nos faltan un par de yardas para poder hacer una carrera completa, ¿no? Oh, viene a cerrar. Viene a cerrar. Eso nos lo pone muy feo. Porque necesitábamos continuar avanzando un poco. Y ahora nos falta gente para empujar. Hemos conseguido solo recuperar a este hombre. Pero el resto los tenemos aquí comprometidos, ¿eh? Está feo. De este tipo de situaciones... La que está ocurriendo aquí abajo que está... O sea, hay un saurio para dos enanos. Claro, esto a nivel de números les sale mejor a ellos. Tienen a un tipo solo ocupado con dos de los nuestros. Pues ahí ya generas una ventaja numérica en el resto del campo. Que quieras que no se nota. Otro aturdido. Uh, uh, uh, uh, uh. Vale, eso nos lo tenemos que quitar de encima rápido. ¿Ves? Me ha tumba uno y aquí me tiene comprometido a otro enano. No sé, son es ese tipo de movimientos que, que favorecen mucho si los consigues ejecutar correctamente. Vale, vale, venga. Ok, liberamos. Que algo es algo. Vale, ¿cómo vamos a jugar aquí? Es buena pregunta. Vale, nos levantamos. Aquí nos levantamos. Vale, aquí podemos placar. a un dado, venga, dale. Eso es, niño, muy bien, muy bien, muy bien Vale, y nos quedamos Vale, vale, vale está bien, está bien, está bien ¿Usted tiene esas Sí, ¿qué te apetece? ¿Te parece si probamos? Oh, vale, perfecto Vale, ok, está en el suelo El Blitz no lo hemos gastado ¿Dónde lo vamos a gastar? el problema es ese, comprometerse ahora a meter un placaje que luego no y que luego no seamos capaces de cerrarlo turno 14 yo creo que estamos más o menos bien ubicados a un hombre, vale, con un hombre son dos dados, esto está bien para nosotros si sale adelante, vale me gusta Oh, vale, y podemos continuar por aquí Vale Vale, ok Vale, vamos a probar esto y aquí creo que nos vamos a aislar aquí. O sea, tenemos suficiente zona como para poder protegernos. No, no, no, no, no, que estamos intentando aquí. Vale. Ok, vamos a probar aquí. Vamos a ponernos aquí. Vamos a ponernos aquí. Yo sé que él es capaz de dar la vuelta con esos lizones y placarme. Pero vamos a rezar porque los blitzers generen lo suficiente espacio como para que no... Como para que no nos roben el balón. Al fin y al cabo, lo que estamos buscando es alejarlo lo máximo posible. Vale, ya tiene un movimiento con un bizón. Aquí ya se está bloqueando. Yo entiendo que va a venir aquí a aplacarme. Vale, se levanta con otro glizón. Puede colocar otro. Incluso liberar aquí un saurio del matatrolls. Vale, vale, veremos. Ok, el próximo se levanta. Miedo. No hace nada. vale Vale, vale, vale. Ojo, ¿veis? O sea, el pedazo mo Movimiento que saca, que es capaz de colarse Hasta aquí con una por ellos, ¿eh? Vale, o ok Es un buen movimiento Te felicito, ahora me plantas aquí Debería ser lo suyo Ah, bueno, no, no ha valorado No ha valorado que teníamos el defender eh... Vale, no hacer nada Me va a alejar de balón Bueno Venga, aguanta muy bien Vale Uff Venga, venga Hay que, Tenemos que estar duros Tenemos que estar duros Aguantar el tipo Hay que animarse ahí Vale, turno 15 Nos faltan dos turnos ¿Cómo vamos a liberar esto? No podemos Y eso son <ríe> malas noticias Efectivamente Vale Ok Vamos a venir aquí a apoyar A ver si podemos llevarnos con nosotros Al Croxigor tienes agallas dale calor aquí bien, 67% no nos gusta no se celebra vale, aquí como lo vamos a hacer o sea, esto es súper, súper, súper complicado, vale, bueno aquí tenemos un placaje gratuito vale, nos quedamos nada, vale Dos rojos, ¿sabes? Vale, pero placamos cara a cara. <risa> Vamos a quedarnos. No, no tenemos agallas, pero aquí sí. Lo que pasa es que esto es un suicidio prácticamente. Aquí no tenemos agallas. No, pero nos levantamos, vale. Vamos a tirar las agallas aquí y a volar lo que surja. Omitir, vale. Vale, omitir, me gusta. Vale. No podemos salir corriendo. No, pues nos acabamos de levantar. Vale, vamos a levantar este para que estorbe a este saurio, por lo menos. Y aquí es que no hay ningún placaje potable que nos valga la pena. Vale, bueno, sí. A lo mejor sin sí, Vale, segunda tirada. Bien, bien, bien, bien, perfecto. Es que iba a pasar lateral. ¡Mierda! O sea, literal, esto es peor que lo de antes. Nada, nos van a tirar fuera. Es su turno 15. Yo al, al menos, al menos creo que en dos turnos no llegan. No hay ningún Slizón suelto por aquí que sea capaz de recoger el balón. No, vale, eso está bien para nosotros. Bueno, oh, oh vale, aquí tienes el desglose. Uh, eso no lo sabía. De las segundas tiradas Mierda, lesionado Dime que es solo para este encuentro Médico, sin efecto a largo plazo Vale, omitimos Buf, menos mal Vale, ok, con lo lejos que está Y se tiene que jugar también la reducida de balón Y tal, en dos turnos no llegan Vale, maravilloso Dale, vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale okay, vale vamos a sacarnos a un eslizón de aquí del campo eso sí que nos va a rentar mucho Uf. vale bueno nos jugamos esto de primeras vale omitimos oh vale vale va, venga ya vale y a tu casa ah no porque tiene pase lateral oh qué asco vale venga a ver con agallas mi gente vamos a por él dale duro bueno primer intento negativo dónde uh, no está vale venga segundo intento vale maravilloso Wow, ¡Venga, aturdido! Venga. Ok, vamos a tirar aquí a gallas. Vale. Bien, salió. Vale, lo movilizamos aquí. Ok, frenesí. Vale, bueno, ok. Dos pasitos. Está bien. No. Aquí, ¿qué tal? Dos rojos. Aquí, ¿qué tal? Dos rojos también. Vale, ok, vamos a probar a la patada. Tira la agresión. ¿Vale? Uh. Uh. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Qué le, ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Sin efecto a largo plazo. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Es una falta. Es una falta. Está muy bien. Bravo. Me gusta. Me gusta. Hay que jugar un poquito sucio para llegar a donde queremos llegar. Y el Blood Bowl lo permite. Así que estamos bien. Turno 16... Fin de partido 1-0. Tenemos nuestra primera victoria aquí. El siguiente partido yo entiendo que lo jugaremos en casa. Bueno, a ver, último turno. Esperemos no lamentar más bajas, ¿eh? Vale, recoge la bola. Ah, pero ya está, ¿no? Vale, vale. Vale, ok. Ok, ok, Estamos bien, estamos bien. Vale. Oh, maravilloso. Ah, venga ya. No hacer nada, ya está, no pasa nada Vale Vale Ah, a tu casa Bueno, fin del partido, simulación de los partidos de la copa 0-1 victoria en el primer mejor de tres de esta Blood Bowl bueno, ni tan mal. Ha sido un partido durillo. Ha sido un partido durillo. Eso no lo vamos a negar. Eh, vale, tenemos el... Vale, oh, nos hemos llevado un montón de puntos, ¿no? Vale, me gusta. Vale, vamos a recuperar a ver cómo estamos. 1910 de valoración de equipos. O sea, se nos ha lesionado un montón de peña. ¿Quién se nos ha lesionado? Uh, Lamley, que ha sido el lesionado... Para el próximo encuentro. Vale, vamos a hacerle subida de nivel. A ver qué tenemos. 5 y 1. Lástima. ¿Qué le podemos poner? Placaje en verdad está bien. Defensa no está nada mal tampoco. Para apoyar. Vale, vamos a ponerle defensa. Para continuar con los apoyos. Que al fin y al cabo... Que siempre sumen está muy bien. Es muy positivo para nosotros. Vale, ¿qué más tenemos? No ha subido nadie más de nivel. No, la apisonadora la hemos tenido cerquita ahí de subir. Eh, bueno, hay gente por detrás que está despuntando ya. Uy, lesionado por si no encuentro también. Ah, no, este es el de las, las tiradas de herida. Vale, vale, vale, no me acordaba. Vale, pues nada, con esto. Creo que lo vamos a dejar. Sí, porque no tenemos nada más. Veremos, es eso, nos toca jugar la vuelta, el segundo partido lo jugaremos en casa, imagino, y ya con eso, si conseguimos la victoria el domingo que viene, avanzaremos de ronda y pasaremos a estar en cuartos de eh, la Copa del Blood Bowl. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y lo de siempre. Seguidnos en Twitter a los dos, tanto a aquí como a mí, que van a estar los dos en la descripción.